Te voy a contar la fábula de la mosca y la miel. Había una mosca que venía volando hambrienta y de repente se encuentra con un panal, lo ve a distancia y lo atacas y empieza a comer la miel, empieza a mover sus manitos y ve que el panal es muy grande y que tiene mucha abundancia y trata de comerse todo lo que hay ahí, pero de repente se da cuenta de que se empieza a quedar atrapada en la miel, la miel es muy viscosa y sus piernitas, sus patitas se empiezan a quedar atascadas hasta que llega un momento que reconoce ella que no tiene escapatoria y dice, oh voy a morir a causa de que soy una persona que no pude contener mis impulsos que no pude aceptar de que no hacía falta tanto en mi vida. Moraleja, toma las cosas más bellas de tu vida con serenidad, no te vayas a ahogar dentro de ellas.